Este es un seminario espectacular, todas las personas que nos están mirando por allá, este es el seminario que va a cambiar tu vida para Branding.